¿Qué tal amigos y queridos estilócratas? Les habla Ricardo Domínguez desde esta nuestra estación de Estilocracia. Pues para no olvidarnos de que existe la playa y los lugares bonitos y demás, vamos a cambiar un poquito la temática del canal y les vamos a pasar unas recetas de platillos que solemos pedir en vacaciones. Y este es un ceviche de camarones secos. Esta receta es fácil para aquellos que no saben cocinar. No tomará más de 10 minutos prepararla y no hay excusas para aprender, si lo tratas. Además, el ceviche de camarones secos es ideal para esta temporada de cuaresma. Es fácil de transportar, para comer en el jardín y sobre todo para cuidar tu dieta en estos días de reclusión en el hogar. Los ingredientes que necesitas son los siguientes. Dos jitomates sin semilla y cortados en cuadros. Un pepino sin cáscara cortado en pequeños cuadros. Una cebolla también cortada en pequeños cuadros. El jugo de cuatro limones bien exprimidos. Cilantro lavado y picado Y 150 gramos de camarón seco Ahora, ¿cómo se prepara? En un bowl, agrega el jitomate, el pepino y la cebolla recién cortados Después agrega los 150 gramos de camarón seco Vierte el jugo del limón y revuelve todo muy bien. Ya que esté revuelto, agrega sal al gusto y el cilantro picado. Y vuelve a revolver. ¡Y ya! voilà. Para finalizar, sirve en un tazón y disfruta de tu primavera platillo con galletas horneadas. Esta es una sencilla y deliciosa receta que Estilocracia te recomienda preparar aún cuando no seas un aficionado de la cocina. Te aseguramos que te encantará. Estilócata, recomiéndanos y compártenos en los comentarios Otro platillo para prepararlo en casa en esta temporada de calor Y si este video te gustó, pues compártelo con tus amigos Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook Ya sabes que subimos videos todos los días Suscríbete, activa la campanita Y sin más que nadie, por, por el momento, aparte de insistir en que se cuiden Pues muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en el próximo video